A continuación, acercaremos muy lentamente la pierna atada al otro miembro. Cuando ya no podamos acercarla más, paramos y de nuevo muy lentamente volvemos a la posición inicial. Recuerda mantener el cuerpo recto y alineado en todo momento. Ambos movimientos deben durar 6 segundos en total, es decir, 3 segundos de acercamiento y 3 segundos de separación. Notarás tensión en la parte interna del muslo.